de lo que pasa en la economía boliviana. Y en esto de expresar sus deseos, ¿no es cierto, lo que han venido señalando a la población ha sido, pues, provocar falsa especulación. Felizmente, no ha sido con toda la población, han sido con algunos estratos de nuestra población que hacen seguimiento a este tipo de noticias y, por tanto, lo que se ha hecho ha sido cierto, exacerbar sus expectativas, sobre todo en materia cambiaria. Felizmente, como acabo de señalar, la población en general no se ha dejado sorprender por este tipo de comentarios, de análisis, de información que surgen permanentemente en las leyes. Y eso lo podemos constatar, ¿no es cierto?, a través de diferentes indicadores con los cuales nosotros hacemos el seguimiento a la economía y al sistema financiero en particular. Lo que hemos podido observar es que luego de las medidas que hemos tomado como banco central en términos de que los bancos, el sistema financiero, no es cierto, a través de lo que es la reducción de encaje puedan tener a disponibilidad una determinada cantidad para el público en general y a su vez la comunicación que hemos hecho a la ASFI para recordarles a las casas de cambio de que desde el año 2017 tienen ellos un mecanismo para poderse abastecer de dólares para poder atender al público en general. Dicho esto, lo que vemos nosotros es que nuestra economía es bastante resiliente a este tipo de especulaciones. La información que ayer ha expresado el ministro de planificación claramente expresa, muestra que nuestra economía, no es cierto, está en un nivel de estabilidad importante al segundo mes de este año, con lo cual nosotros pensamos alcanzar una de las metas macroeconómicas más importantes para la presente gestión vinculada a lo que es la inflación. Sin embargo, lamentablemente hemos advertido que persisten estos ataques especulativos, sobre todo a nivel de redes sociales. De esta manera, viendo que este tipo de especulaciones que se generan en redes sociales por estos, estos opinadores que existen en el país, afectan a la población, ¿no es cierto?, afectan los intereses que tiene la población, generando especulación. El Banco Central, a partir de la fecha, ha determinado vender de manera directa dólares al tipo de cambio oficial a la población que así lo necesita. Es en ese sentido que, como ustedes podrán ver, hemos previsto que todo lo que es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 Reitero, a través del Banco Unión, ya que es la instancia que nos va a coadyuvar en este proceso, para que la población que se sienta afectada en términos de conseguir, de demandar dólares y no poder conseguir, ¿no es cierto?, pueda venir acá al Banco Central de Bolivia, satisfacer su demanda de dólares que pueda existir, ¿no es cierto?, vamos a vender en términos del tipo de cambio oficial y, por supuesto, cumpliendo también Todas las normativas, requisitos para este tipo de operaciones que la ASTI y también la UIF lo exige. Dicho esto, reitero la invitación a la población que se sienta afectada, que no haya logrado no es cierto satisfacer su demanda en términos de dólares, ya sea en el sistema financiero o también en las casas de cambio, que, van, que venga acá el Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia, a partir de la fecha, con este mecanismo que hemos generado con el Banco Unión, estamos a disposición para poder atender toda la demanda que pueda existir en la población al tipo de cambio oficial. Muchas gracias. Bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final de esta conferencia de prensa. Como siempre, gracias mil a todos ustedes.